The House Record, Steven Alemán. Yo me he vuelto un stalker por andar detrás de ti. Miro tus fotos a cada instante, eso me hace sentir feliz. Tal vez no te he visto en persona, pero en la foto te ves encantadora. Por favor, solo que. Si razona y respóndeme los like con un hola. Siempre te doy like, like. Lo único que hago es a ti estanquear. Otra cosa que se no puede. Snatcha, ya me he vuelto adicto a Todo lo que sube, como diez veces lo repito Tal vez pensé que estoy loco Te diré que sí, pero tan solo un poco Siempre miro la belleza de tus fotos Sé que eres bella y me tienes mal del coco Soy un stalker, lo único que quiero Es que subas una foto de nuevo Besarte es mi mayor deseo Si quieres te propongo irnos de paseo Soy un stalker, lo único que quiero es que subas una foto de nuevo. Besarte es mi mayor deseo. Si quieres te propongo y no de paseo. Siempre te doy like, like. Lo único que hago es atestancar. Otra cosa que se no puedo encontrar. Ese que no traiciona, ese que te adora a toda hora Confía en mi persona que no te dejaré sola Escribe.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 Siempre andé like, like, soy no no. hace estudios vaya récord